Dun, fue, creo que tuvimos un de debate cherry, cordial ok. dentro de todas las este roces que hemos tenido, creo que nos hemos comunicado bien <risa> Dun rata eh, eh, Chúpame eh, la pija, men este, <risa> <risa> eh, oh, eh, Salúdame Oveja Salúdame al, al bully de Bullies <risa> ¿Cómo que o um, fó? Yeah, ustedes sabrán de, de estas cosas, de estos youtubers, de, de qué hablarán de anime y todo eso de que están, eh, Es todo un lode muy raro este mundo, así que no por ahora no me quiero meter mucho Pero vamos a ver la animación de eso, ¿no? ¿Está bien? ¡Eh! eh ¡Chúpame eh, la pija, men! Este... ¡Ah, oh, por eh, Dios! Sal, salúdame, oveja, salúdame al, al bully de bullies Ay, qué raro. Ay, Dios santo. Si te digo que todo esto. estas animaciones son.. pasaron de, eh, de verdad. Ay, wey. Hasta la oveja y Dumentio, güey. Dice, Doom, ¿le decimos? ¿O subimos? Decirme qué... Y este, y este, y este Doom. No. No, oh, oveja, ya la cagaste. Ya la cagaste... Okay. <ríe> de tu puta madre, o sea, no me ibas a decir sí. que tronaste el puto call center, güey Explotaste No, no exploté, güey, pero se lo dije bien, güey Ya estoy harto, güey No, no explote, güey, pero se lo dije bien, güey Ya estoy harto, güey Pero yo no soy mierda, güey <risa> Ok Ok, tú chido, metas a <risa> Dejaré el video original abajo, el lado del canal abajo en la descripción. Y bueno, creo que eso es todo. Nos vemos. Solo quería reaccionar a esto. Esta animación de que está bastante divertidas. Si no sabe mucho el contexto ah, de lo que hay atrás, ¿no? Ay, no, no no sé si quiero hacerlo después. Hay es muy es mucho, es mucho lore, ¿no? Hay mucho lore. Pero... Bueno, nos vemos. Bye.